Hola a todos y bienvenidos. Eh, mi nombre es Ángel González, soy el coordinador del equipo Escocau y bueno, estamos grabando este espacio especial para anunciar el, el concurso, el ganador del concurso que hemos realizado en, en este trimestre, un concurso de audio relatos. En este espacio también lo comparto pues, que con el resto de, bueno, con parte del resto de mis compañeros de Escocau. Por un lado tenemos a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Bien. <risa> Aprovechando la Semana Santa, sin moverte mucho? Sí, las restricciones es lo que hace, que no nos podemos mover demasiado. <risa> También está Guillermo García, Escocao, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien por aquí. ¿Tampoco has salido de tu casa por el confinamiento? No, no, aquí hago, aguanto, tomo jamón en casa y hago mucho deporte. ¿Tu villa en la Costa Azul te la está manteniendo alguien? <risa> <risa> Espero que alguien la cuide, porque si no, <risa> a la vuelta en verano va a estar la cosa complicada. <risa> Y bueno, por último, Alejandro Chamorro. ¿Cómo estás? Hola, Ángel. Hola a todos. Muy bien. Una persona muy aficionada a los viajes. ¿Qué, ¿Qué viajes se te ha quedado pendiente esta Semana Santa? Bueno, como tenemos cierre perimetral, voy a aprovechar para seguir conociendo Extremadura. Así que me voy al norte en unos días. <risa> muy bien. Bueno, pues, en Escocaur solemos realizar diferentes concursos, más o menos uno por trimestre, si no pasa nada raro. Y en este trimestre, en este segundo trimestre, hemos hecho uno de audiorelatos No obstante, la persona dentro de Scocau que coordina todo esto es Alejandro. Así que Alejandro, eh, para la gente que no lo sepa, ¿cómo ha funcionado este concurso? Pues aproximadamente hace un mes, mes y una semana, eh, lanzamos un concurso, un reto, en el que pedíamos a los alumnos y alumnas extremeñas a hacer un audio, un audio relato de un minuto, en el que mandaron un mensaje positivo a... A, al mundo Con un poco, una expectativa un poco alta Pero eh, no sabemos a dónde va a llegar eh, Estos audios, audios relatos Y lo que le pedíamos es eh, Un mensaje positivo porque habíamos notado Que había un poco de... Después de la tercera ola la gente estaba un poco desan, Desanimada y queríamos eh, Animarnos entre todos, ese poder de, de Comunidad uh -huh. Y bueno, ¿cómo ha sido La respuesta? en me, me eh, números <risa> Bastante positivo Nosotros pedíamos que fuese un audio eh, eh, para trabajar un poco las competencias digitales, eh, por ejemplo, dentro de lo que hay novatech tenemos el proyecto de Radio Edu y pedimos algo más breve, porque era un minuto como exigencia, eh, pero ha sido bastante positivo. Han participado 13 centros, y dentro de esos 13 centros, unos 120 alumnos y alumnas. ¡Qué bien! Bueno, y de todos esos que han participado, vamos a elegir al ganador. El modelo para elegir al ganador es que, bueno, desde Scocau, en las últimas semanas hemos hecho, digamos, un filtro, una selección de cinco finalistas. Cinco finalistas que vamos a escuchar todos dentro de este espacio. Y el primero de ellos ya nos lo trae Guillermo. Eso es. Desde el Cei, Nuestra Señora del Rosario de Pueblo Nuevo del de Guadiana, Alberto Cacho. Hola, amigo. Soy Alberto Cacho. En nuestro puesto se por eso te voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la pregunta más divertida? Fácil, eh? ¡La naranja! La, la. ¡Ah! Ahora que sé sí que me estás escuchando con una sonrisa, solo quiero que le dé color a tu vida. Porque la vida hay que verla de color. Cuando quieras que todo esté en paz, pinta tu vida el color de color azul. De añil, cuando quieras dejar volar tu sueño. De azul, cuando quieras respirar tranquila. De verde, para conseguir todas tus ilusiones. De amarillo, para hacer feliz a todo lo que te roba. De naranja, para que nunca te puedan tus miedo Y de rojo, para que disfrutes todos los momentos de tu vida. Porque la vida es un arcoíris que no puedo borrar pues, tu Sé fuerte y feliz. E imagina qué color el pintar. Me despido. Soy Alberto Pacho, fuerte. Sé feliz. Vale, y ahora viene el segundo... Es del CEIP, Nuestra Señora de Guadalupe, de Higuera de la Real, Natalia Muñoz. Esta es la historia de una pequeña aldea, en la que vivían apenas 200 personas. Estaba situada en el campo y todas sus casas estaban construidas con palos que sus habitantes habían seleccionado y preparado. Un día en el que todo parecía de lo más normal, empezó a llover torrencialmente. Tras una semana de intensas lluvias, la cosa empeoró. Un huracán llegó a la aldea y todo quedó totalmente arrasado. Una gran tristeza los invadió, pero entre todos los vecinos decidieron no rendirse y poner todo de su parte. Tras mucho esfuerzo, lograron reconstruir todos los daños que habían sufrido y gracias a su gran sentido de la responsabilidad, lograron dejar bien la aldea para los futuros habitantes. Y desde Mérida llega Celia, del centro Is Albarregas. En la plaza de un pueblo de Extremadura habían dos niños, uno muy rico y otro muy pobre. El niño pobre le preguntó al niño rico: Si pudieras elegir, ¿qué deseo de elegirías? El niño rico contestó muy emocionado: Pediría tener un palacio y todos los juguetes del mundo. El niño pobre le miró extrañado. Entonces el niño rico le hizo la misma pregunta al pobre. Yo pediría ser feliz, contestó el niño pobre. No tener miedo, ni dudas, ni ser indeciso, sino tener la fuerza de uno mismo y así poder alcanzar mi deseo. No hay que desear lo que uno no tiene, sino ver lo felices que seríamos si consiguiéramos eso que aún no tenemos. Por eso, la alegría y la fuerza interior nos darán la felicidad. Nuestro, nuestra cuarta finalista en este caso viene del IES Donoso Cortés de Don Benito y se llama Ana Fernández Rodríguez. La fuerza interior es como una cuerda invisible que no podemos ver, pero a la que nos aferramos para seguir luchando y no olvidarnos nunca de que siempre, siempre podemos llegar más alto de lo que creemos. Aunque, tal vez, cuando estamos sometidos a un profundo dolor, cuando nos ahogamos en una de tristeza del que no nos creemos capaces de salir, y el sol parece que nunca volverá a brillar, no debemos olvidar de que hay alguien en nuestra vida que nos necesita para sonreír, para luchar, para ser feliz y nos está necesitando para aferrarse a esa cuerda invisible tan poderosa como la fe. Entonces, aunque no sea por nosotros, sino por esas personas tan importantes en nuestra vida, debemos sacar la fuerza suficiente para seguir luchando. Al fin y al cabo, vivir es el mejor regalo que podemos poseer y ofrecer. Y desde el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata nos llega nuestra última Finalista, Ada Morales. Mi fuerza y positividad. Dichas residen en mis esfuerzos diarios, en los momentos que consigo lo que en un ayer me propuse. Gran pilar en mi vida es, y serán, las personas queridas de mi alrededor. Una gran fuerza son mis diferentes formas de expresión. Al poder bailar, al poder actuar. Al realizar cada actividad que me ha apasionado, me apasiona y me apasionará. De ahí viene dicha felicidad. Y hasta ahí, los finalistas de este concurso. Ha sido un derroche de medios tecnológicos. Básicamente, he tenido que colocar el auricular el micrófono. Confío que todos hayan escuchado más o menos bien. ¿Lo puede confirmar el resto de compañeros? Confirmado. Confirmamos. Sí, sí. Correcto. Bueno, pues no, no era fácil. No era fácil. Bueno, y de ahí de estos 120, eh, Escocau, o sea, el equipo que representamos, ha hecho este filtro de cinco finalistas y luego se ha elegido un ganador. Para elegir el ganador hemos pedido la ayuda del equipo GSEX, el equipo del grupo de software educativo de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Educación, con los que trabajamos de forma habitual prácticamente todos los días, es un equipo donde hay grandes dramaturgos de los audiorelatos. Y bueno, en base a su análisis, escucharlos todos en detalle, han elegido... Un ganador de concurso. Y ese ganador es Alejandro. El GSEX ha decidido con sus votos que la ganadora es Celia, del Lies Alvarrega de Mérida. ¡Bravo! ¡Uh! ¡Viva Celia! Muy bien, pues el premio, como dijimos, era un set de grabación, que además mira, lo tengo aquí que me acompaña. Me parece un poco ya un programa de la televisión. All right! All right. Y la verdad es que hay que reconocer que tiene muchas cosas, incluso tiene una pequeña mesa de mezclas para conectar sampler de aplausos para no tener que aplaudir como hemos hecho nosotros y que queda regular, seguramente. Y bueno, micrófono, se puede enchufar al ordenador, etcétera, etcétera. Así que bueno, confiamos, Celia, pues que lo enviamos para el centro educativo, llegar al centro. Por favor, el centro que no piense que es dotación. Es un concurso. Vendrá para directamente el nombre de Celia ahí. Y, bueno, hemos hecho un buen repaso también con los finalistas a diferentes zonas de Extremadura, pero, bueno, finalmente el premio se queda en Mérida, ¿no? Y es la barrega de Mérida, justamente, ¿no? Es el que gana. Pues nada, con esto ya queda poco más. Simplemente pues desear a todos los que nos estén escuchando que muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por este segundo trimestre que hemos compartido juntos, estos trimestres especiales, desde que pasó lo que pasó hace ya más de un año, pero que bueno nos ayudan también a estar más conectados unos con los otros en todo lo que es el concepto escolar, aunque como bien han apuntado mis compañeros, no se puedan mover o a o a su villa en la Costa Azul, por los diferentes viajes al, alrededor del mundo. Raúl, ¿cómo has visto el espacio? ¿Bien? ¿Ganas de cerrarlo y arrancar ya el tercer trimestre? Sí, vamos a por ello y además viene un tercer trimestre ilusionante para todos. Así que ánimo y fuerza para todo el mundo. ¿Alejandro? Pues en primer lugar me gustaría agradecer a todos los participantes, a los 120 alumnos y alumnas que creo que han dedicado una parte de su tiempo a, a participar y hay, ha habido mensajes muy positivos que, aunque no han pasado, a, han llegado a, a todo el equipo. Y nada, eh, dar un abrazo a todos y decir que el tercer trimestre llega con un concurso dedicado a los docentes, que también son gran parte de, de la comunidad educativa. Bueno, Guillermo, ¿quieres cerrar? Sí. Es mi cumpleaños ¿no? ahí, sí, sí. <risa> <risa> Exactamente. Así Te que, que al bueno. final justo, no, no podía cerrar sin decirlo. Sí, está bien. Eh, pues sí, es cierto. Eh, hago 16. Y bueno, eh, nada, quería simplemente comentar que me ha parecido bastante emocionante el, el escuchar todos los audios que han mandado los alumnos y alumnas y, y hombre con una fuerza y un mensaje tan positivo y simplemente transmitir un poco lo mismo y compartirlo con el resto de personas que no han podido escuchar precisamente estos audios que hemos escuchado nosotros, que se resumen básicamente en que nos queramos más, que nos queramos mejor, que echemos una mano al que tengamos al lado y, y bueno, eh, de eso así saldremos de esta bastante mejor y, y así será más feliz para todos y todas. Así que nada, os transmito amor y, y os mando un beso a todos y a todas. Pues nada, con estos mensajes en todo lo alto lo dejamos ya en este espacio, así que os deseamos que descanséis, descanséis mucho estos días que ahora hay de Semana Santa y que repongáis fuerzas pues, para un tercer trimestre que como todos últimamente pues nos exigirá lo máximo, pero seguro que entre todos lo daremos. Enhorabuena de nuevo a Celia de Elías Barregas y nada, que en unos días recibirás tu premio y confiamos que sea eh, una herramienta que utilices para grabar más audios. Tan positivos como este que nos has enviado y tan bonitos como hacen tanta falta este tipo de mensajes. Gracias a todos y si queréis contestar con nosotros ya sabéis dónde estamos. En el 004 002 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.